Posiblemente se trate del animal más vago de toda la creación. La especialidad es no hacer nada. Duerme por el día, duerme por la noche, duerme, duerme y duerme.